Así comienza el episodio 5.0. Eh, bueno, todo esto empezó como una crónica de tratamiento de este procrastinador en vía de volverse un ente productivo. Desde que empecé... Dejé de fumar, eh, he tenido muchos invitados en el blog y ha sido súper entretenido. Lo que más disfruto es poner la cámara, apretar rec, imaginarme qué diablos voy a decir. Y después la edición, que a veces toma una hora, una hora y media. A veces toma cuatro horas y siempre son entre cuatro y seis minutos por capítulo. Hoy me voy a juntar con Patricio y Gonzalo Marín. Que yo lo conozco porque est est est estuvo participando en mi banda como baterista un, un tiempo, pero por, por temas de horario no se pudo seguir. Y nos vamos a juntar porque, absoluta que Seba es súper fan del vlog y quiere estar en tener vlog y buena onda. Así que vamos a, vamos a ir a verla. La gloria. Eh, vamos a comer sándwich peruano, pero no voy a comer solo. Tengo dos comensales acá que exigieron su lo hemos saltado, eh, se lo saltado y su espacio en el vlog Tres lomos hemos saltado. Eh, ¿no sí, ¿no? sí, y yo creo una pequeña también. Sí, igual. Roja, sí, tres rojas, tres rojas. Muchas gracias picante, ¿ya? Muy amable, gracias. Esa salsa es súper quejarse es sin quejarse. Es, es, sin <risa> Después, hey, no. es como salsa te lo advertí. Estoy muy, estoy muy feliz. Voy a ponerme a llorar. La zorra ver, bonilla. Eh, ojalá, eh, esperemos que salga con audio. Sí, va, oh, va, oh, <risa> ¡Oh! Están pasando lo que Sebastián, acá pasa lo que Sebastián dijo porque no está grabando con audio. <risa> claro. Y esto es... Esto es. Esto el es el, el gloria Extremo. El amor te vas a cambiar de país. Oh. El título, de tu, el título sí, de tu, Sí, sí, así es. Ah, pero cuéntame cuéntame, eso ¿qué pasó con eso de, del amor? Yo viajo en diciembre, me voy a. ¿Por qué viaja yo en diciembre? ¿A dónde viajas en diciembre? <risa> me voy a... Cuenta, cuenta. Me voy, a... me voy a Pamplona a vivir con mi mujer. Ya arrancar de los toros no. no mi mujer me prohibió wey, meterme en una de esas corridas me dijo no no que eso no era no no no, no, que no, no, no, no son, solo los sudacas van a arrancar de los toros <ríe> tor tenéis que ir a vernos allá po, sí. tenéis que ir a vernos allá y tú, tú, tú también además que yo, yo ya estoy comprometido con la gente el jaime de ¿no? Entonces... no, no, ¿Sí? no ir a verlo no sé loco no nos gusta en Barcelona Esta así en la parte sin audio, en la parte donde se ve la conversación. Claro. Se y este procesador ahora compró que ni yo, yo frente a la cámara, en el blog de Sauce, digo, Sauce te presto mi GoPro, hasta que me vaya Hasta diciembre. Sí, va a ser como un hito, tú me la devuelves y me la devuelves, tipo, y... <risa> <risa> Vale, vale. Está bueno, está bueno. Entonces, te voy a invitar a la, a, a la casa. Lo, lo dijo, pizza, chela y café, sí la GoPro. La, es el menú. Es el menú. GoPro para la vida. La <risa>